El general Orinson Olivense Minaya, director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, asegura que serán reforzados en los próximos meses los patrullajes para combatir la delincuencia en esta provincia de Duarte. Nos inyectaron, nos trajeron 50 hombres con 8 motores, nos repararon en el camino y eso han, se ha notado en, la, en los que ha bajado el índice de clube. se terminó el levantamiento la semana, bueno, al principio de semana se empezó el jueves, el miércoles pasado y ya se terminó el martes del 9-1-1 o sea, ya para junio, ya lo que le toca ahora ya al sistema, venía a ser el levantamiento de cámaras ya la policía hizo el levantamiento de corredores y cuadrados que aquí van a ver alrededor de 52 corredores, que serían camionetas o carros y van a haber alrededor de 65 motores. Que eso te está diciendo que va a haber una cantidad de recursos humanos de, 800, de 687 hombres. Van a ver lo que es, que actualmente lo que tenemos son 205. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.